Hola, mi nombre es Eric y si estás aquí en este video es porque quieres aprender a editar de una manera mucho más rápida y ágil, ya que normalmente nos gastamos mucho más tiempo del que quisiéramos en esta parte del proceso. Si es así, quédate viendo este video completo. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y los primeros trucos que vamos a aprender el día de hoy son acerca de video. El primer truco que vamos a aprender el día de hoy es acerca de los cortes de video. Cuando estamos empezando en la edición de video, solemos cortar clip a clip de manera individual con la cuchilla. Pero, ¿qué me dirías si te enseño que este proceso podría ser mucho más fácil y rápido? Para hacer este proceso de manera más efectiva, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el momento en el que queremos cortar nuestros clips de video y oprimir CTRL-SHIFT-K, con lo cual crearemos un super corte. Pero tú me dirás, ¿qué pasa si existe el ejemplo hipotético de que solo deseara cortar 3 de 4 clips? En este caso, lo único que tendríamos que hacer es bloquear la línea de video o audio de nuestra elección oprimiendo el candado que se haya al lado de la línea de video o audio para bloquearla y efectuar el corte en el resto. El segundo truco que aprenderemos el día de hoy es acerca de cómo movernos entre clips de video. Para movernos entre los cortes de video, lo que normalmente haríamos sería mover con la herramienta de mover el indicador a la derecha o a la izquierda para llegar al corte de un clip de video, que deseamos. Pero hay una manera más sencilla de realizar esta acción. Esta manera es oprimiendo las flechas arriba y abajo para movernos entre cortes. Nuestro tercer truco en este video es acerca de cómo insertar videos de manera efectiva y correcta. Cuando queremos insertar un nuevo video lo que normalmente hacemos es seleccionar nuestros videos con la herramienta de mover y desplazarlos hacia la derecha. Pero la manera más efectiva de realizar este proceso es con la tecla A activar la herramienta de seleccionar pista siguiente y esta nos permite mover todo el conjunto de audios y videos a la vez sin tener que seleccionarlos. El otro 50% de una producción audiovisual es el audio. Por eso, la segunda parte de los trucos de este video son dedicados al audio. Bueno, nuestro primer truco de audio será acerca de cómo crear un fade in y fade out de manera automatizada. Lo que normalmente hacemos cuando estamos editando nuestro video es agrandar la pista de audio e ir modificando el volumen del audio al final y al principio con la herramienta de pluma. Para generar estos cambios en el audio de manera mucho más fácil, te recomiendo dar clic derecho... Al final o al principio del video y darle en la opción que dice transiciones predeterminadas, y ya lo único que tendríamos que hacer es irnos a controles de efectos y allí modificar la duración de este fade in o fade out. Nuestro segundo truco de audio es acerca de cómo poner música al ritmo del video. Cuando estamos editando, muchas veces queremos poner los videos al ritmo del beat de la música. Para lograr esto de manera sencilla y efectiva lo que te aconsejo es primero bloquear la capa de audio donde tienes la música y luego ir escuchando la canción e ir oprimiendo M para ir creando marcadores en el video. Cuando hayas finalizado de marcar los beats de la música, con los marcadores lo que vamos a hacer es irnos al primer marcador, seleccionaremos las imágenes y videos que queremos que vayan acompañando la música y nos iremos a la pestaña de clip, seleccionaremos la opción que dice automatizar a secuencia y esto nos desplegará una ventana a la cual iremos modificándole unas opciones. La primera de estas opciones es donde dice orden, allí seleccionaremos la que dice orden de selección. La segunda opción es en donde dice colocación de marcadores, allí colocaremos en marcadores sin enumerar y finalmente en método. En esta opción le daremos en edición de superposición. Finalmente le daremos en aceptar y ya solo nos queda disfrutar de ver nuestro video al ritmo de la música. Finalmente lo que te enseñaré serán algunos trucos acerca de cómo optimizar nuestro tiempo y el rendimiento de nuestra PC a la hora de estar editando, ya que esto también será crucial en el flujo de trabajo. Nuestro primer truco para ahorrar tiempo es acerca de la organización de carpetas y guías visuales. Para ahorrar tiempo en el proceso de edición es importante guiarnos mejor a la hora de editar nuestro video. Lo primero que te recomiendo para esto es crear carpetas específicas en donde sepas distinguir entre los estilos de toma o audio que estás creando. Para esto crearemos carpetas separadas como por ejemplo una que diga tomas A-Roll y otra que diga tomas B-Roll. Después de esto seleccionaremos las carpetas y las importaremos a nuestro programa y lo que haremos será asignar etiquetas de color a cada uno de estos videos y carpeta con eso cuando las llevemos a la línea de tiempo tendremos una guía visual para saber en qué tipo de toma estamos nuestro segundo truco para ahorrar tiempo es la previsualización fluida para editar de manera más fluida y que tus videos no se vean trabados lo que te aconsejo es bajar la calidad de previsualización esto lo hacemos yéndonos abajo del video y cambiando la calidad a un medio o un cuarto. Esto hará que tu trabajo sea mucho más fácil a la hora de ver los videos y te ahorrará tiempo. Nuestro tercer y último truco para ahorrar tiempo es acerca de los proxies. En algunos casos es casi imposible ver algunos videos porque son muy pesados. Para esto existe el santo grial de los editores llamado proxys lo cual nos permite ver videos en menor resolución a la hora de editar y exportarlos en su calidad original. Para crear un proxy lo que haremos será darle en el signo de más que está debajo de la previsualización del video y le añadiremos el icono que dice Conmutar Proxies. Después le daremos en Aceptar y seleccionaremos nuestro clip de video y le daremos en la opción que dice Crear proxy". Finalmente lo que haremos será habilitar nuestra opción de conmutar proxies y cuando hayamos terminado de editar nuestro video lo desactivaremos. Finalmente lo único que quiero es agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video. Si quieres apoyar esta comunidad te invito a suscribirte a este canal y comentarnos tu opinión aquí.